Hola, ¿qué tal queridos amigos? Un cordial saludo en este espacio, en este momento, bienvenidos a nuestro ejercicio de lección divina. Es un espacio que tenemos para preparar la palabra del próximo domingo, de irnos eh, ambientando, ir escuchando el mensaje que el Señor Jesús va a dirigirnos a cada uno el próximo domingo. Este domingo... Pues tendremos la solemnidad del Corpus Christi. y tal vez muchos de ustedes o en sus parroquias ya están preparando los altares bien lindos a nuestro Señor, su presencia eucarística, para alabarlo, para glorificarlo. Espero también, queridos hermanos, que le estemos poniendo todo el empeño a nuestra a nuestra espiritual eucarística ir al Santísimo ojalá podamos tener estos días también un espacio de, de adoración al Santísimo también, bueno, compartirle mientras van llegando los hermanos el origen un poco de esta solemnidad la fiesta, fiesta del Corpus Christi que antes, bueno, en muchos lugares se celebra mañana jueves o este jueves aquí en Colombia la pasamos para el domingo y el festivo para el lunes es una festividad que tiene su origen eh, en el siglo XIII, Santo Tomás es uno de los que más propon, propulsa, impulsa esta, esta fiesta y, y al lado de, de esta solemnidad están varios milagros eucarísticos eh, Se duda de la presencia de Dios en la Eucaristía Y el Señor se manifiesta de manera extraordinaria en algunos lugares Son así los milagros eucarísticos Recomiendo esta eh, bueno poder compartir un poquito sobre, sobre esta, estos milagros el Beato Carlo Acuti este jovencito eh, incluso hizo una página web en su vida donde exponía los milagros donde los, pro, pro, los daba a conocer porque a veces también se nos olvida, los milagros son expresiones maravillosas extraordinarias de la presencia de Dios y a veces nosotros queremos que la hostia el Santísimo, cuando el sacerdote lo levante, brille, luminoso, que ve, ver destellos. Y más que eso es que nosotros hagamos nuestro acto de fe. Qué bonito que, que, que bueno y el objetivo de esta fiesta es incentivar nuestra espiritualidad eucarística, recordar el tema del ayuno eucarístico, recordar también, queridos hermanos, la debida preparación, estar en gracia a Dios para comulgar. Eh, no puedo pasar de cualquier manera. Tengo que ir bien preparado en el cuerpo y en el alma para recibir a Jesús Eucaristía. La presencia eucarística. Eh, la reserva eucarística que se tiene con el objetivo de que se adore. También con el objetivo de llevar el viático a los moribundos. Bueno, mis queridos hermanos. Antes de subir Jesús al cielo, hay una promesa que Él hace. Voy a estar todos los días con ustedes hasta el final de los tiempos. Y una presencia del Señor. Es justamente la Eucaristía. Él está allá en el templo, en el sagrario, esperándonos para que vayamos a orarlo, para que vayamos a, a hablarle, para que vayamos a, a, a estar con Él. Es la Eucaristía. Es Dios mismo. Celebramos en domingos anteriores el Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo. Este domingo que pasó la fiesta de la Santísima Trinidad y ahora la Eucaristía. Jesús, Eucaristía. Dios, Eucaristía. Y ahí está todo Dios donde está el Hijo, está el Padre está el Espíritu Santo. Todo Dios. O sea que cuando oramos al Santísimo, a la Eucaristía, estamos orando a Dios mismo. Y cualquier ultraje, cualquier profanación, es una profanación a Dios, a todo Dios. Bueno, mis queridos hermanos, dispongámonos para ponernos en la presencia de Dios, invocando la asistencia al Espíritu Santo. Que el Señor Todopoderoso envíe su Santo Espíritu que el Señor Todopoderoso nos asista, que el Señor Todopoderoso nos llene de su gracia. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos, Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Vamos a iniciar nuestra escalera espiritual, el primer paso, la lectura. respondemos la pregunta qué dice el texto y vamos a escuchar la proclamación del texto de uno de nuestros hermanos que en un momento nos va a proclamar el texto del evangelio que vamos a escuchar el domingo bueno. lectura del evangelio de san lucas la gente al saberlo lo siguió él lo recibió bien les habló sobre el reino de dios y curó a los que lo necesitaban. Al caer el día, se le acercaron los doce y le dijeron, Despídelos para que vayan a las aldeas y caseríos del, del contorno, a buscar alojamiento y comida, pues aquí estamos en descampado. Pero Jesús le dijo, Denle ustedes de comer. Ellos le dijeron, No tenemos más que cinco panes y dos peces, a no ser que vayamos a comprar alimento para toda esta gente, pues serán unos cinco mil hombres. Jesús dijo a sus discípulos, dígale que se sienten en grupos de cincuenta. Así lo hicieron y dijeron que se sentaran todos. Jesús tomó los cinco panes, los dos peces, alzó los ojos y los bendijo. Los partió y se los dio a sus discípulos para que se los distribuyeran a la gente. Y todos comieron hasta saciarse. Se recogieron doce canastas llenas de las obras. Palabra del Señor. Bueno, le agradezco a nuestro hermano que nos ha regalado este texto. Vamos a coger nuestra Biblia, queridos hermanos. San Lucas capítulo 9, versículos 11 al 17. Y vamos a ir leyendo poco a poco. Cuando la gente iba en busca de Jesús, él los acogió y comenzó a hablarles del reino de Dios y a curar a los que lo necesitaban. Jesús no se negaba. Hay otro lugar donde dice que había veces que no tenían tiempo ni para comer ni para descansar. E igual él seguía predicando porque andaban como ovejas sin pastor. ¡Qué ejemplo de nuestro Señor! Ya empezaba a caer la tarde cuando los doce se acercaron Y le dijeron desvía a la multitud Para que vayan a los pueblos y campos de alrededor A pasar la noche a buscar alimentos Porque aquí estamos en un lugar despulado Aparece una necesidad Y los discípulos tienen los pies bien puestos en la tierra Por aquí no hay comida Señor Mándalos a, a buscar a, a, a sus casas Mándalos para la casa Viene el reto de Jesús Denle ustedes de comer Señor no tenemos nada más que cinco panes y dos pescados. A no ser que fuéramos a comprar comida para este sentido, pero ¿dónde vamos a conseguir comida para tanta gente? Entonces Jesús dijo: Hagan que se sienten en grupos de 50. Jesús tomó los panes, los peces, alzó la mirada al cielo, los bendijo, los partió y empezó a dárselos a los discípulos y ellos los repartieron a la multitud. Y todos comieron y quedaron satisfechos. Después recogieron lo que sobró: 12 canastos llenos. Vamos Vamos a mirar el texto en, en sus momentos. El primer momento es el trabajo apostólico. Hay un segundo momento con la necesidad. Hay un tercer momento con el reto de Jesús. Y, la, y, y también los discípulos, Señor, ¿qué hacemos? No? no hay con qué. Y por último viene, aquí hay unos sino cinco panes y dos peces y, y la multiplicación. Y al final, sobró. Mire el itinerario. Cuando hacemos un trabajo Generosos, sin estar mezquinando nada. Cuando estamos metidos en la causa, el Señor nos falta. Es lo primero. Lo segundo, pues tenemos que ser precavidos. Y cuando iniciamos las obras, con, es pues, con precaución, con responsabilidad, pero también lanzándonos a, a la misericordia de Dios. ¿Qué tienen? ¿Qué hay? No, aquí no hay sino unos panes y unos peces. Traigan. Cuando se ponen los panes y los peces, aunque sea poco, el Señor lo multiplica. Y sobra. Es el último pedacito del texto bíblico. Y sobra. El, este relato de la multiplicación de los panes. Que se nos presentan este domingo. De, del Corpus Christi. Pues, pues eso. Jesús alimentando la multitud. Y alimentándonos todo el tiempo. Él es el viático hacia la vida eterna. Él es el alimento. Para el cuerpo y para el alma. Vamos a mirar. En este primer paso, los textos de las otras lecturas. La primera lectura está tomada toma del libro del Génesis. Cuando Abraham regresó a derrotar a los reyes enemigos, Melquisedec, rey de Salén y sacerdote del Dios Altísimo, le proporcionó pan y vino, y luego lo bendijo con estas palabras. Abraham, bendito seas por el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que te dio la victoria. Y Abraham le dio a Melquisedec una décima parte de todo lo que había recobrado. La, el pan y el vino son elementos muy, muy de la cultura, muy del contexto. Y aparece este sacerdote que en la lectura de los hebreos será el prototipo de, del sacerdote, del sacerdocio, sin origen y sin final. Incluso se va a decir de Jesús a la manera de Melquisedec, Es decir, sin comienzo y sin fin, porque Melquisedec solo aparece aquí ofreciendo el pan y el vino y recibiendo la ofrenda de Abraham. Segunda lectura de la carta a los Corintios. Yo recibí esta tradición que viene del Señor y que a mi vez les transmití, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, dio gracias a Dios, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con la copa, después de cenar, les dijo, esta es la copa de la alianza, sellada con mi sangre, cada vez que beban de ella, háganlo en conmemoración mía, y de hecho, cada vez que comen este pan y beben de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que vuelva fíjense que en los otros domingos De los otros ciclos El relato va muy unido a, a la última cena Pero aquí El relato del Evangelio Es la multiplicación de los panes Y la segunda lectura El relato de la última cena Porque lo que San Pablo nos ha contado Es, es que yo recibí esta tradición Contando lo que él recibió Y lo que a la vez él transmite El relato de la de la cena, es un, el relato de la institución de la Eucaristía, es un relato en el contexto de, de la pasión, en el contexto del darse, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, la institución de la Eucaristía. Pero es también, en, en el Evangelio, escuchamos capítulo 9, la multiplicación de los panes. Un pan que se multiplica fruto de la generosidad. Aquí hay estos panes. ¿Qué es esto? Bien podríamos decir de, de, de tantas obras, Ve, ¿de dónde salió el dinero para esta obra, para este apostolado? ¿De dónde, Señor, no falta? Cuando salen los panes y los peces. Cuando nos quedamos ay, ¿yo qué hago? ¿Cómo voy a comer mañana? ¿Con qué voy a pagar la deuda? ¿Con qué voy? Pues Dios no va a multiplicar. Mire que estos discípulos ponen en la mesa común los panes y los peces y alcanza para todos y sobra. Es la generosidad del hombre junto a la gran generosidad de Dios. ¿Qué dice el texto? Vamos a nuestro segundo paso, ¿Qué me dice Dios? ¿Qué me dice Dios? Con esta palabra que hemos escuchado Génesis, Corintios, San Lucas Dios qué me está diciendo Amado Señor Yo escucho tu voz, tu palabra Que hoy me invita a poner sobre la mesa Mis panes y mis peces Hoy tu Señor me estás diciendo Ven, ponga lo que le he dado Saca eso que tiene por allá Y pónganlo en la mesa común lo invito para que en este momento usted también mire a ver, respóndale al Señor cuáles son esos panes y esos peces que tiene y qué es necesario poner en la mesa común para que el Señor lo multiplique. ¿Qué le dice Dios a usted en esta fiesta del Corpus Cristo? El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro amado Señor. Si quiere hacer el comentario en el chat de esta transmisión, puede hacerlo. Haga su pequeño comentario. Vamos al tercer paso, queridos hermanos. ¿Qué le digo yo a Dios? ¿Cuál es mi respuesta a esta palabra? Yo le respondo al Señor Amado Dios, dame fuerzas para ser generoso Para poder sacar el pan y el vino Para poder sacar esos dones y esos talentos que tú me has dado Y ponerlos en la mesa común Dame Señor, la gracia de ser generoso La gracia de amarte De reconocerte en la Eucaristía cada vez que tú estás en mis manos, porque consagro el pan y el vino, porque tú estás allí, Señor, a través de mí. ¿Quién soy yo? Pobre pecador. Pero cuánto me amas, cuánto es tu amor. Que a pesar de mi pequeñez, de mis pecados, tú te has fijado en mí. su oración también? ¿Qué le responde usted a Dios? ¿Qué brota de su corazón en este momento decirle a nuestro Señor? Vamos al cuarto paso, la contemplación. Y vamos a, quisiera invitarlos para que meditemos este, este cántico, esta secuencia. Fue compuesta por Santo Tomás. Pan del ángel, nuevo vino, gusta al hombre peregrino. Pan de hijos y herederos, que a un extraño no se da. Dos mil veces presentido, por habrán ofrecido, se inmolan los corderos, se recibió en el maná. Buen pastor, pan verdadero, tu piedad aquí patente nos protege y nos sustente y hasta el fin por el sendero de la vida guíanos. Tú que ahora a verdes prados nos llevas, pobres mortales.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 cómo aterrizamos esta palabra en nuestro diario vivir yo quisiera invitarlos queridos hermanos para que incentivemos nuestra espiritualidad eucarística ojalá ahora estos días y después de la fiesta de Corpus tengamos como una práctica la visita al Santísimo dedicarle un momento a Jesús a Jesús de Eucaristía cuánto tiempo pasas preparar la eucaristía prepararlo de los textos lo que hemos hecho hoy pero también preparar el alma para recibir a jesús confesarnos amado señor en tus manos nos ponemos gracias por este regalo tan gigante tan grande de tu presencia eucarística gracias señor porque nunca nos abandonas siempre estás con nosotros Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Esforcémonos, queridos hermanos, por ser esos agrarios de Dios. Dios está en nosotros. Habita en nosotros. Somos sagrarios de Dios. Y cada vez que lo recibimos en la Eucaristía, el Señor viene a ser morada. El Señor viene a alimentarnos. Les quiero invitar mis queridos hermanos, para que estos días que nos quedas antes del domingo, que vamos a tener esta fiesta del Corpus, pero también la jornada electoral en nuestro país, oremos, vamos al Santísimo, en nuestra parroquia vamos a tener exposición todos los días a las 5 de la tarde, pero el rosario también personal, la Eucaristía, donde usted esté, eleve la plegaria a Dios por nuestra patria. El Señor los bendiga, los guarde y los proteja. Feliz noche para todos. Un abrazo, queridos hermanos.